Buenas, ¿cómo están? Ah, ¿cómo suena el micrófono? pues, dígame, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Buenas noches, Lau Becky, linda. Hola, Angie, tiempo sin verte. Un abrazo. Marta, hola, ¿cómo estás? Eh, hola, James, ¿qué más? Jim, ya te Hola Jim, ¿qué más? Jim, ya te hola, ¿qué más? Eh, hola Violes, Ezequiel Bueno, estamos listos A ver, cuénteme cómo suena el micrófono La nueva inversión del canal Se nota que eh, Estamos creciendo Que le metemos cositas Poco a poco Estoy trabajando en la remodelación del estudio Hace dos años, ¿no te escuchas? Bien tirosa Violes, yo ya me di cuenta De que sí me escucho Bueno eh, ¿Qué les parece? Miren, puedo meterle efectos. Le voy a meter un efecto así como para que entremos en emoción. ¿Qué dice? <risa> yeah! Aplausos para los DJs. Muy bien. <risa> <risa> ¡Qué risa esto! Me encanta. También, también le puedo hacer eco. Miren. Hola. ¿Cómo están? Estamos acá desde la radio. Cle. <risa> ¡Ah! ¡Me encanta! Muchísimas gracias a todas las personas que se han inscrito a CLES, que, que han apoyado al canal, sobre todo en los CLES, es la fuente de ingresos más grande de este hermoso proyecto. Pero también todas las personas que han dado apoyo en los lives con los super gracias y los super stickers, por cierto. Hoy es un live, lo pueden hacer si si le sale el Cora, si no le sale el Cora, no lo no hagan. Eh, y eh, por supuesto lo pueden hacer porque hay muchas cosas hay muchas cosas por hacer en este estudio a volverlo muy bien y en general en toda la en toda, en todo ese proyecto hermoso que es el CLE entonces por supuesto si quieren hacer una donación la agradecemos muy bien la agradecemos yo y todas las personas yo que se crea cuando pongo muy mucho el eco todos nosotros lo agradecemos bueno, empezamos. Hay muchas cosas por hacer hoy, eh, muchas cosas por hablar. Vamos a estar aquí una hora, pero antes de empezar, quiero saludar a las 23 personas que están conectadas y regañarles porque solamente veo siete. Eh, siete me gustas, eh, entonces denle me gusta. Si no, me quedo callado. <risa> una de las cosas que estoy aquí intentando hacer es que yo sé que este coso se puede hackear. Ahí yo se los muestro. A ver. Véalo aquí, Ay, se ve al revés Véalo, ahí está eh, Es una tarjeta de sonido Muy linda Entonces acá le puedo meter cositas y Yo sé que lo puedo hackear Y yo sé que le puedo poner sonidos personalizados eh, Si me veo a los tutoriales correctos En YouTube Entonces eh, quiero hackearlo para, para poner sonidos personalizados Otro tipo de música eh, Así que vamos a ver Cómo progresa esto pero bueno, les decía que tenemos muchas cosas para hacer. Estamos acá específicamente para hablar del CLE 1984 de George Orwell que comenzó hoy. Un saludo a todos los inscritos, que ahí veo muchos. A Alex, Dulce, Viole, Víctor, Sandra, a todas las personas que están acá conectadas y, e inscritas al CLE. Especialmente, hola a ustedes eh, y a todos los que no están inscritos, pues también hola. Y si se quieren inscribir... Acá les tengo el botón, el enlace para que lo hagan, para que se inscriban al club de lectura de estante. El, el, el enlace está también atado ahí para que vayan a la tienda y se inscriban, no solo a mi CLE, sino al de Viole, que leerá Viloft en febrero. Pues a principios prin prin de mediados de febrero va a empezar. ¿Sí o okay. qué? Bueno, me escucho bien. Eh, les decía que tenemos muchas cosas para hacer hoy, obviamente relacionadas con el CLE, pero pues también podemos tirar chisme. ¿Por qué no? Por ejemplo, vamos a empezar con un chisme que les quiero mostrar. Este hermoso detalle que me hizo mi novia. Ah, a ver, que no sé. Ah, sí, un florero de, de, de. ¿Cómo es? Un ramo de flores de papel. Y tiene dos noticas adentro. No las, no las voy a sacar porque me embalo. Que dice: Felicidades 30k. Y es que ya somos 30 mil en el canal, 31 mil ya Hace un mes éramos mil ya somos mil así que muchas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Los quiero mucho, gracias por hacerme feliz, aunque no vean los videos. No saben que me voy a cuenta de que no ven los videos. Pero bueno, seguiremos haciendo cosas, videos bien interesantes para que nos divirtamos, para que aprendamos de literatura. Y que seamos felices, no, esa es la idea. Bueno, eh, hola Alberto, ¿qué más, profe? ¿Cómo vas? Qué bonito, dice Becky, ay sí, Nati siempre es hermosa. Me manda cositas súper lindas. Hola, Alma. Hola. Bueno, saludando a todos. Somos ahora 28 personas conectadas, 14 likes, o sea, la mitad de los likes de los posibles. Y si den like o dislike, hagan lo que quieran, pero hagan algo. Entonces, ya saben que hoy vamos a estar durante una hora hablando eh, en este en vivo, divirtiéndonos. En el primer envío del año, me hace muy feliz estar acá. Eh, me han dicho ustedes que les gustan mucho los envíos inaugurales, así que acá estamos, en el envío, estrenando el micrófono. Si hablo más pegado, se siente más eh, locutor de radio. Mi voz es muy fea, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos una agenda movidita. Primero que nada, les quiero contar a quienes no saben qué es el club de lectura de estante, a los que no sabían, porque es muy posible que no sepan que tengo un club, y que vamos a leer este mes 1984 de George Orwell, acá está, eh, pues que pueden preguntar lo que quieran, cómo me escribo, cómo me, no me escribo, todo lo que quieran, pregunten todo lo que quieran por lo que no vean, de eso vamos a hablar y también de lo que nos viene este mes, de qué vamos a ver cada semana, de cómo vamos a abordar el libro, de qué actividades vamos a tener, de los cambios que hay en el CLE, porque son cambios muy importantes que tenemos que hacer, eh, pues que hemos hecho y que, y que tienen que estar muy claros, que tienen que saberse. Bueno, les quiero preguntar, a mí me gusta esta cabecita así dorada, pero así se ve más profesional, creo que también suena mejor. Entonces lo voy a dejar... Eh, como siempre, recuerden que me gusta saberme acompañado, entonces por favor comenten todas las pendejadas que, que digo, <ríe> hagan preguntas y, eh, y eh, sí, en general, háganse sentir. <ríe> ya vieron ya vi que reaccionaron con lo, de, con lo de la nueva tarjeta de sonido, el nuevo micrófono, por ahí hay risas, eh, creo que esta... Eh, es la que les ha gustado más, a mí también. Ya, <risa> yeah. yeah. estamos felices, estamos contentos. <risa> ¿Cuándo se jubila la llama? La llama no se va a jubilar, pero sí va a tener un mes sabático. La llama es ella, la llama que llama. Un personaje muy importante, amado, odiado en el CLE también. Hay quien lo odia, hay a quien no le ha gustado su presencia, pero es natural. Es normal. No, tú nos tienes que gustar todo. <risa> Pero la, la llama tendrá un receso. Les voy a contar por qué, ya algunos saben. Pero tendrá un receso gracias a Linda Feynman, como no. Nuestra querida clectora que en diciembre me envió un aguinaldo en donde venía, entre otras cosas, ¡este Gabito! Vean qué hermoso este Gabo. Hola, amigos. Soy Gabo. Y voy a hacer el reemplazo de la llama que llama en el CLE de marzo. Donde leeremos nada más y nada menos que el otoño del patriarca. Así que la llama no se jubila, eh, sino que descansa. Entre otras cosas, en realidad, las llamas son muchas llamas. Acá tengo dos. Pero hay más. Todo gracias a Julio, que me las trajo de Perú. Tiene que ser de Perú. Las llamas son originales de Perú. Bueno, acá estoy viendo que llega eh, María Esther. Marco se ríe. Marco, ¿de qué te ríes? Ah, ah. Todavía <risa> <risa> la tengo que pensar para, para, para hundir botones, la verdad. <risa> ah, ay, ¿puedo ay, puedo cambiar el mío, no me acordaba. Hola. Ah, güey, puta. Hasta me gusta. Bueno. <risa> Me encanta. Eh, por ahí veo a Raúl. Eh, veo a Becky. Estoy tratando cambiando mi voz. A ver cómo cambia con el efecto. Se va a ir de vacaciones regresando de sus largas vacaciones. Yo sí quiero la llama que llama. Yo quiero una playera. ¡Ah! una playera con la llama. eso es una muy buena idea, Becky. Por cierto, les voy a tirar aquí algunos de los planes que hay en la mesa. Directo. Voy a cambiar mi voz. Esa es buena. Te parece a mi voz real. Bueno, eh, ay, es muy desesperante, pero bueno, hablar un poquito con eso me perdona si no les gusta. Eh, en la mesa directiva del CLE hace mucho está la idea de hacer los miembros del canal, cierto. En el canal hasta ahora solo hay un miembro, solo hay un miembro. Eh, pues, si entendían el chiste, muy bien. Pero después habrá más miembros. Entonces vamos a abrir los miembros y obviamente cuando no abren los miembros entre las cosas que puede hacer son emojis personalizados y uno de los emojis personalizados será como no la llama entonces pues no habrá playera de la llama todavía pero sí habrá emoji de la llama para los miembros eh, emoji de Cualquier emoji, su emoji favorito, sí, ustedes se volverían miembros del canal. Les prometo que si sí, abro los miembros, va a haber en vivos donde voy a usar el efecto que quieran. Y todas las cosas posibles en los en vivos, cosas buenas. Me encanta hacer en vivos, pero... Ahora me cambié vos, voz. Es a la otra. esa le he visto más que la anterior. Vamos a cambiar otra vez. Hola. Ah, no. Ay. ¿Cómo así? Y la mía. Ay. Ay, ah, Ay, no. Ay, cómo cambió la voz. Ay, ver! Ay, no sé cambiar la voz. Hola. Hola. Hola. Ay, no. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! Por Dios. Me asusté. Bueno, bueno ahora vamos a atrasar de los comentarios y volvemos a los temas serios. Eso tiene mucho eco, le va a quitar el eco. Ah, es que tiene reverb. Quitémosle el reverb. ¡Hola! Ahí está. Ya le quita el reverb. bueno. Yo quiero que la llama. Amo la llama. Amo la llama. Se me fue. Amo la llama. Ay, se está muy lejos. Así ah, la llama. Eh, buenísimo, don Gao. Sí, linda, lo mejor. La llama tiene más vacaciones que yo. La llama tiene más vacaciones que todas las personas que traen en el cle, Yo y yo juntos. Y todas las personas que hemos echado. Muchas gracias empresa. Bueno, eh, se ríen, muchas risas. Ay, venga, esto tiene un efecto raro. Ay, hola, ahí está bien. Eh, no, sé. no, no sé por qué hay efectos. <ríe> bueno, la mejor adquisición, dice Esto porque tiene reverb. Ay, como le quito el reverb. Bueno, no sé. Les prometo saberlo, aprenderlo a usar mejor para la próxima. <ríe> Ay, qué rico que se rieron conmigo. Sí, miembros del canal, dice aquí, en este clé prima, la seriedad, le dicen, gentlemen, con ustedes la ardilla del alvin y la ese Este clé es muy serio. Este es un club de lectura serio. Acá leemos los libros, analizamos, con citas. <risa> Pero está valiendo cada peso de la inversión. Ah, gracias, Lau. Eh, no puedo conocer. <risa> ah. Me encanta, me encanta que les esté haciendo reír. Clelo, ay, Mario, tan linda. Se siente que el gran hermano está... ¡Miguel, un abrazo! ¿Cómo estás, Miguel? Una lástima haberte podido tener en este Cle, pero espero que podamos estar prontos. Me debes una respuesta al correo que te envié, así que por favor, revísalo. Eh, ¿Qué dice el Ministerio de la verdad sobre todo esto? Dice que... A ver, ¿qué dirá el Ministerio de la Verdad? Está sacando un comunicado donde dice que yo soy un experto en manejar este aparato y que yo lo inventé. Y que acá estoy sacándole efectos nunca antes conocidos. <risa> bueno, eh, sí que tiene un efecto que no entiendo de este coso. Bueno, sí lo entiendo, <risa> diría el Ministerio de la Verdad. Bueno. <risa> Bueno, eh, entremos en materia. ¿Sí o okay. qué? Pongan un emoji de ojito todas aquellas personas que estén inscritos al CLE. Eh, hola. Elimination. Play. Hola. Ah, yo creo que ahí está bien. Listo. Sí. Mm. Hola, Michael. Michael, bienvenido. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Hola, Carla. Eh... Qué rico verles, sea que estén inscritos o no, siempre es muy emocionante saber de ustedes, sobre todo en sus países tan lejanos, saber que siguen ahí un nuevo año, con muchas esperanzas para sus vidas, y espero que también muchas lecturas, así no sea con nosotros. No importa. Lo importante es que sigan con el ritmo de lectura. Y si es con otros, mejor. sí okay, Pero uno, uno sabe que no se puede siempre. Bueno, muchos ojitos Mucha gente inscrita en el CLE, sí. Muy feliz este año tenemos muchos planes para el CLE. Entonces les quiero hablar de eh, les, voy a, les, ay Dios, Sandra, Sandra, mucho amor para ti por hacerme doler la panza. De la, no soy yo, es el aparato. Gracias Sandra por ese detalle. Ayuda muchísimo para para los planes del CLE. Tienen más iluminaciones y el estante. Eh, les gustaría que hiciera un en vivo contándoles las ideas que tengo para el estudio. La verdad, hace mucho tiempo lo voy a hacer, tengo muchas ideas y acabo de hablar con un amigo arquitecto que me va a ayudar a construirlo. No es que tenga demasiada plata para contratar arquitectos, no. La verdad, la historia es que este amigo arquitecto me debe plata ve unos luquitas desde hace años. El parcero está muy mal económicamente. Entonces yo le dije, Hey, ¿qué tal si me pagas con trabajo? <ríe> Entonces me dijo, De eh, una, Entonces me va a ayudar a montar el estudio. La idea es que en esta pequeña pieza, como de cuatro metros cuadrados, no lo sé, eh, caigan, que quepan varios ambientes: uno oscuro, uno claro, uno bien colorido para los videos, para las tra transmisiones del CLE, para las transmisiones en vivo, así que todo apoyo que hagan al canal es muy valioso para seguir invirtiendo en él, para seguir invirtiendo en mí y no morirme de hambre mientras hago todo esto. <risa> Entonces, Sandra, de todo corazón, muchísimas gracias. Eh, has, te has convertido en una gran persona importante para el, para el grupo del CLE. Hace un año no estabas por acá y mira lo que has, te has convertido. Así que, Sandra, muchísimas gracias por tu apoyo. Señor Marco, opino que la primera página sea leída con. ¡Ah! ¡Oh! Marco, te voy a dar ese placer. Solamente escoge cuál voz. Eh, voy a ponerlas, Marco, para que tú escojas. Eh, y lo voy a hacer. <ríe> bueno, a ver, esta es la normal, sí o okay. qué. Parece con efecto, pero no. Esta es la segunda. Tú la puedes escoger. Sí o okay. qué. Una opción. Opción A. No, opción B. Sí o okay. No, opción 1. Opción 0 es mi voz. Opción 1 es esta. Opción 2 es... Ardín y las ardillas 1. Y la siguiente es... Ardín y las ardillas 2. Ayer me opondré nombres a las voces. Porque van a seguir estando los envíos. Y la otra... No, volvió a la misma. Entonces yo llego y... Ah, ah, ah, aprendí. Aprendí a quitarles todos los efectos. wow ¡Súper! Bueno, Marco, tú dices, 0, 1, 0 soy yo, esta 1 es la del señor con voz gruesa. 2 eh, es Alvin y las ardillas 1. ¿Cómo llaman las personas de Alvin y las ardillas? Y la otra es al fin de dos. Listo. El nuevo salón será acústico. El nuevo salón, esa es una de las cosas que le tengo que hacer. Tengo que hacerle tratamiento de sonido. Les voy a hacer un pequeño room tour. ¿Quieren que hagan room tour? No, no. Hoy estamos para otras cosas. Voy a hacer un envío después. En todo caso, ahí en el techo hay un mero hueco y eso acústicamente es horrible. Entonces, eso es lo primero que tengo que reparar. Si quieren que haga un room tour antes de que cambie el estudio, eh, pues yo lo hago. Hacemos un envío bien top eh, para hablar. Para que me, me digan qué cambios creerían, que es cool. Me envíen canales que ustedes sigan y que les guste. ay ah, pueden hacer eso por sí. Eh, pueden a, hacer... Eh, si algún canal de YouTube siguen por ahí, eh, me lo envían y yo veo en qué inspiración tomo. Ah, a ver, dice, la 3. Bueno, pero Carla, gracias por tu opinión. Un abrazo gigante hasta Chile, pero es Marco el que tiene que elegir. Cierto. Marco, eres tú quien elige. Bueno, no he podido de la risa. Te vuelvo el video para seguir riéndome. <ríe> lo puedes ver mañana. Bueno, 43 personas conectadas y solamente 21 likes. ¿Qué pasa? Likes o dislike Hagan lo que quieran, pero hagan algo. <ríe> eh, lo mejor sería que le dieran like y que lo compartieran. Y que se inscriban al CLE. ¿Cómo no? Entonces les voy a volver a enviar el enlace de lo que nos tiene hoy congregados acá. El enlace para que vayan a la tienda y se inscriban al CLE. Súper fácil. Cuesta 17 dólares. La descripción a este fantástico CLE para el de le cuesta 13 dólares. Pueden unirse ya antes de que acabe esta semana. Eh, después del jueves ya no pueden unirse porque si no les coge mucho el día. Eh, vamos a leer este libro durante tres semanas. Ahora sí empiezo con la información importante. Vamos a leer el 1984 de George Orwell en el CLE. Es la primera edición de 2023 y es la número 39 del CLE. Increíble, chicos, esto no sería posible sin ustedes, porque la verdad yo no lo haría solo. <risa> eh, entonces, en la versión 39 estaremos leyendo 1984 de George Orwell durante tres semanas. Este libro, en mi edición de, de bolsillo, eh, no está patrocinado, pero eh, la gente de Random House me cae bien. Eh, tiene 340 páginas, 340 y... 350 páginas, ¿Cierto? el libro empieza en la página 11, así que tiene 300, eh, 340 páginas, dividido 3, son 113 páginas al mes, eh, perdón, a la semana, eso es lo que vamos a leer en letra chiquita, puede que sea bastante, lo siento mucho, pero tampoco va para cuatro semanas, entonces hay que ser muy juiciosos leyendo, eh, vamos a leerlo durante tres semanas y como ya saben, eh, en el CLE tenemos reunión cada semana en Google Meet, por supuesto que voy a usar esto en las reuniones del de CLE. No voy a usar las voces en las reuniones del CLE para que no sea guachafita, para que no se forme el desorden. Eso no lo haré, pero sí lo usaré para que haya mejor eh, sonido, ¿sí o okay. qué? Eh, y serán tres reuniones en dos grupos. Los grupos son domingo 11 de la mañana, lunes 8 de la noche, Colombia. Serán durante tres semanas donde discutiremos lo leído en, eh, durante la semana. Y también durante la semana estaremos en el chat de Telegram compartiendo impresiones. Eh, chat que, por cierto, ya se abrió. Si tú te inscribiste al Clay no has estado en el chat, Whatsapp, ¿qué pasa? <risa> es, que, es que si no te has entrado al en chat de Telegram, Whatsapp. <risa> ¡Ah! <risa> lo peor. Eh, a ver... Eh, ah. Eh, Jenny Caterine López, hola Jenny ¿cómo estás? ¿cuándo es la primera sesión del club con Viole? es, a ver, el club de Viole empieza el jueves 16 y la primera sesión sería el jueves 23, o sea una semana después querida Jenny, ¿sí o okay, qué? eso, ahí está respondiendo Viole eh, a ver yo, ¿qué okay, dice? a ver si ya Marco escogió la voz, eh, evidentemente será la voz más aguda de las ardillas, o sea la tercera, ¿no? y para inaugurar de Viole también habrá voces especiales y medias por allá? Viole va a tener en vivo inaugural, sí por cierto una de las cosas nuevas, Viole va a tener envío inaugural, pero será más privadito, será por el grupo de, Watt, de, de Telegram. Eh, así lo haremos. ¿Sí o okay, qué Viole? Eh, así será. Va a ser muy bien y estoy muy feliz de que Viole haga sus envíos inaugurales. Eh, en algún momento lo haremos bien loco, pero Viole lo hará en el Telegram. No habrá voces, a no ser de que en los próximos eh, meses, no sé, podemos enviarle a Viole también una tarjeta de sonido de estas. ¿Por qué no? Sí, ok, una de mis intenciones es mejorarle a Viole todos sus equipos. No le compré computador pues porque ya compró uno ya y, y ya y, y lo, lo compró hace tres años y apenas lo abrió. Entonces, eh, no sé qué pensar si le mando un computador y lo abre en cuatro años, entonces Viole le las Pero obviamente la idea es hacer que Viole eh, tenga allá una mejor condición para hacer sus transmisiones, sus llamadas y todo lo demás. Pero, Viole, ya sabe la condición. Abra el computador rápido. <ríe> ay, bueno. Hola, Nati, ¿qué más? Eh, bueno, a ver qué hay por acá. Yo no tengo micrófono ni caída de efectos. Sigan apoyando el proyecto. Sí, Viole, ya te dije, oh, eh... <risa> Domingo, lunes. Bueno, sí, súper bien. Vamos, vamos, Come on. Mucha risa. ¡Qué emoción! Sí, ay, cómo le sonará, Viole, las voces. Bueno, entonces les estaba contando cómo se desarrolla el CLE, ¿sí o okay. qué? Entonces, además de las llamadas, eh, eh, cada semana en dos grupos, grupos a los que, por cierto, ustedes van a poder asistir al que quieran, si quieren asistir al domingo, si quieren asistir al lunes, si quieren asistir a los dos, pueden hacerlo y también van a recibir las grabaciones de ambos grupos, tanto en video como en audio, en formato podcast, porque esa es una de las grandes adiciones que hicimos el año pasado, porque yo me di cuenta de que ustedes estaban gastando mucha energía y muchos datos escuchando las grabaciones solo en video, ¿sí o okay? qué? Entonces, ahora con los podcasts pueden descargarlo y escucharlo cuando vayan a sus trabajos, en el metro, en el tren, en el carro, cuando cocinen, cuando vayan al baño, pues eso sería muy raro, pero lo pueden hacer. Eh, y así no gastan tantos datos y, y todo bien. Sí, ok, chimba. Eh, eh, entonces, esas son las, eh, las reuniones. Serán tres reuniones y cada semana también vamos a tener temas de los cuales hablar, porque, a ver, seamos claros, en el CLE nos gusta leer los libros, ¿sí o qué? Usted viene al CLE a leer, si viene aquí a chismosear, pues también, si viene aquí a hacer chistes, pues también, si viene acá, ¿a qué? a mandar memes, pues también, si viene lo que sea, puede venir a hacer lo que quiera, pero tiene que leer, si se quiere divertir y quiere aprender, eh, tiene que leer, porque en el CLE leemos los libros, tenemos metas, son exigentes, sí, pero es que la vida no, no, no avanza si uno no se exige. Entonces acá leemos el libro, hablamos meramente del libro en las reuniones, es el tema principal. Y así nos gusta en el que, o sea, que venimos a hablar de libros. ¿Qué más se hace? Es un club de lectura. Pero también hay chisme y chistes. Eso sí, todo citado, Norma Zappa. <risa> Obvio, ¿no? Bueno, eh... <risa> Lo otro es que, bueno, precisamente como nos gusta explorar los libros muchísimo, leerlos, mascarlos, hacer teorías, todo, pues nos gusta también hablar de temas eh, adicionales. Tenemos las historias CLE, que es lo que llaman por allá el material adicional. En este caso, en otros son historias, formato historias como en Instagram, eh, que les enviamos súper bonitas, hermosas. ¿Les gustan las historias? Coméntenos por ahí. Eh, Viola y yo siempre nos morimos haciendo las historias es nuestra causa de estrés mayor, yo tengo canas gracias a las historias del CLE, eh, pero es, es fantástico, nos encanta y nosotros en aprendemos mucho, nos encanta que ustedes aprendan también. Entonces tenemos cada semana material adicional, un material muy conciso, un material muy firme para, para explorar temas del libro. ¿Qué vamos a explorar en el CLE de 1984? Vamos a explorar, por ejemplo, la vida y obra de George Orwell. como no? Por cierto, no se llama George Orwell, se llama Eric Blair. Por cierto, no es inglés. Bueno, sí es inglés, pero nació en la India. Eh, entonces vamos a hablar un poquito de eso, de por qué escribió 1984, algunas de las razones que lo llevaron a escribirlo. Vamos a hablar obviamente del género distópico, que es el género en el cual se encuadra esta novela. Eh, y vamos a hablar del lenguaje político, un tema supremamente importante en el libro, en toda la obra de George Orwell, el que haya estado en el CLE. En el CLE Express de Rebelión en la Granja se sabrá que, que nosotros hablamos de eso. Un gran CLE Express, por cierto, a las personas que se inscribieron a ese CLE, un saludo muy especial a Sandra, a Marco, Viole. Bueno, Viole no se inscribió, Viole se coló, se choló, se, se coló. <risa> eh, para todas las personas que se inscriben al CLE de Rebelión en la Granja, muchísimas gracias, la pasamos muy bien, aprendimos muchísimo. Entonces vamos a explorar más un poco ese tema del lenguaje político porque es esencial en la hora de Or Orwell y en este 1984 es donde se da más. Por supuesto, también vamos a ver la película en el Cinecle, ¿cómo no? Vamos a tener Cinecle el sábado antes de la última reunión, es decir, el sábado 26, perdón, 26, 25 de febrero. Ese día tendremos Cinecle, donde veremos la adaptación de la película. Una de las cosas también que estamos buscando en el CLE, con miras a no apoyar la piratería. Yo sé, sé que ustedes usan el bot. El señor bot. <ríe> Pero, pues, nosotros no queremos apoyar la piratería dentro del CLE. Eh, pues, cada uno lo hace, pues, yo que. ¿Quiño Guiño, guiño. Guiño. Pero eh, tratamos de, de, de ser justos con eso, ¿sí o qué? Sobre todo porque esto es pago, ¿sí o qué? <ríe> sí, Carla, eso. Sobre todo porque esto es pago, ¿sí o qué? Entonces también queremos retribuir un poco eso, intentar que ustedes compren los, los libros originales. Cada uno de lo que quiera, pues, uno entiende. Uno sabe las razones, ¿sí o qué? <ríe> Pero nos gusta, ¿sí o qué? O, o, o, o nos gusta usar esto como, como una manera de apoyar a los artistas también. Entonces, vamos a transmitir, vamos a transmitir el, la película por medio de Amazon Prime que está ahí, o sea, la película está en Amazon Prime, el problema es que todavía no hemos probado si Amazon Prime deja transmitir, pues si uno puede transmitir la película así como por, siempre lo hacemos por Google Meet entonces no sé, o sea, no prometo, ah, dice Viole que sí deja, sí, ah, sí, ya lo probamos una vez, sí, ya lo probamos, o dónde lo probamos, <ríe> ah, Nunca así. Yo nunca sé nada, o oh, se me olvida. Bueno. <ríe> ah, con la señora Halloway. Claro, la película fantástica que vieron en ese clé Yo no lo vi porque estaba en Europa, pero esa película me dijeron que fue mejor que el libro. <ríe> qué Ave María obra de arte, qué para qué Virginia Halloway si podía estar el, la directora de esa película. Yo sé que era una mujer. Eh, quedé, quedé con tantas ganas de verla, que gracias a sus comentarios que la voy a guardar para cuando me digan que me voy a morir mañana y qué tengo que hacer antes de morirme, pues... La... <risa> Dicen hasta que ¿cuáles películas? Eh, las del Cinecle. Vamos a ver en el Cinecle de 1984 eh, la película de, de 1984. Creo que es de 1984 la película, si no estoy mal Pero bueno. Prometo no verla antes, Becky. Ah, por ahí alguien ya la vio, María Inés. Si estás por ahí, María Inés, en Chile, la fallaste. Bueno. Eh, sí, justo en 1984, aquí es la propia para el cine. ¿Qué chimba sería secar un real cinecleparse Eso es un proyecto que a mí me interesaría mucho, que viéramos cine, porque yo no sé nada de cine, que aprendiéramos bastante. Hay muchos proyectos, pero es difícil, es difícil, es difícil. No da la vida. Y la de Dalloway, hay una película de la... Sí, Nati, hay una película de la señora Dalloway, eh, pero ahora fuera de charla, la vieron en el CLE de la señora Ague en junio y no les gustó, es una mierda. <ríe> Entonces, no sé si la quieres ver, es bajo tu propia responsabilidad. Bueno, 35 personas conectadas, Oli a todos los que llegan, un abrazo, estamos acá para hablar del CLE inaugural de 1984, también estamos inaugurando mi micrófono nuevo, cosa que me tiene muy feliz a ustedes también. <ríe> Yo soy muy divertido. Siempre me divierto demasiado en los envíos, no se imaginan. Es... Cuando saque los miembros, si hagamos más envíos... <ríe> Violeta podría alburear demasiado con esa frase. Cuando saque los miembros, <ríe> eh, va a ser más en vivo, ¿cierto? De temas literarios, por supuesto, de charlas, de cosas, probar videos, bla, bla, bla. Ideas, pero... pero... Primero hay que sacarlo y la idea, primero hay que sacarlo, pero la, la idea es que eh, en esos envíos podamos hacer bastantes cosas. Eh, la verdad, espero hacerlo en febrero y espero que me apoyen en esto de los miembros. Eh, poco a poco iremos develando eh, más los miembros, pero pues, hay que hacerlo con confianza, ¿sí? Ok, hay que hacer un... Un buen proceso. Becky quiere ser la primera. Ay, Becky, no sabía. <risa> eh, sí, obviamente. Vamos a, vamos a avisarles. Ustedes van a ser los primeros, los VIP. Eh, van a ser los primeros en saberles. Vamos a compartir, obviamente, cuál es la idea. Hola, Ana, ¿cómo estás? Eh, vamos a, eh, les vamos a compartir todas las ideas que tenemos para los miembros. Eh, a ustedes primero, sí, ok. Eh, y les mostraré primero la llama que llama, es el, el emoji en la llama. ¿sí? ¿Ustedes, saben? ustedes saben quiénes son, ustedes saben por qué están acá, ustedes saben cómo pueden llegar acá. Si no lo saben, pues les voy a decir: los VIP son un grupo selecto de lectores que han estado tan, pero tan comprometidos con la lectura y, sobre todo, con la lectura en el club, pues que les damos beneficios, les damos grandes descuentos, les damos primicias y muchas más cosas que van a llegar en el futuro. Eh, entonces, por supuesto van a poder ver los miembros de Luismi antes de que, que nadie los vea. <risa> eh, entonces, bueno, sí, o okay. qué. Bueno. Eh, ya. Yeah. A ver qué me dicen por aquí. Eh, ya quité mi membresía de leyendas legendarias para que cambie. ¡Oh! Ay, Becky, qué linda. Ah, Becky, ¿por qué quitas las la, la, la membresías? Pues, en serio. Por, por mí. Eh, o porque te dejó de interesar, la verdad, la... me interesa porque yo no quiero que se quiten los miembros, no quiero que se quiten los miembros una vez se los dan, a... <risa> obviamente, porque entonces quisiera saber que no les gusta con los miembros, cuando pierde valor, en, en fin. La llama es genial, pero ya quiero ver a Gabo, dice, Jime, hablando de eso, una de las cosas que quiero hacer con los miembros es mostrarle mi colección de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad en 23 idiomas. Ya los va a mostrar en detalle, pero así hola hd eh, porque hace mucho que quiero no hacer ese video. Entonces de alguna manera tengo que hacerlo, pues de a poquito. Sí, ok. Bueno, recuerden que estamos acá a los que van llegando 43 personas conectadas, 31 likes. Hola, cómo están? Buenas noches noche. Eh, inaugurando el CLE de 1984, de George Orwell que estaremos leyendo durante tres semanas este mes muy felices por eso, una relectura para mí, eh, en la primera vez que lo leí se me perdieron muchas cosas, bueno pues no no capté mucho del libro la verdad eh, espero que esta vez junto a ustedes podamos sacarle el máximo provecho a este libro, ya les conté cómo va a ser el CLE durante tres semanas, vamos a estarlo leyendo dos reuniones, pues una reunión semanal el, el material adicional y también les quiero contar que tendremos bueno ya les conté que tendremos Cineclé, ¿eh? por supuesto que tenemos quizcle ¿cómo no? ¿cómo no? <risa> Ay, yo necesito que haya una voz necesito que haya una voz de, de, de mojajaja pero bueno, vamos a celebrar que va a haber quizcle <risa> va a haber quizcle. va a haber solamente un quizcle eh, ...porque los de tres semanas solamente tienen un quizcle... ...pero bueno... Eh, y, ...y además la, eh, ya tenemos un convenio con el, con el Departamento de la Verdad... ...con el Ministerio de la Verdad... ...ellos van a ser los evaluadores oficiales... ...de las respuestas deridijas de ese quizcle... ...entonces bueno, no lo sé... ...cómo les va a ir... ...hasta Luis me lo va a perder... ...bueno... Eh, ...otra cosa que les quería contar... ...es que vamos a tener sesión de lectura será el miércoles si no estoy mal es el miércoles 15 a las 8 de la noche la sesión de lectura es un espacio para leer juntos donde nos juntamos a leer con música ambiental traemos cervecita vinito lo que quieran eh, y nos sentamos a leer para ser productivos y sí, si están atrasados en el libro es una buena oportunidad para para cubrir el ritmo otra vez y si y si está súper bien ya el libro o lo dejaron porque les importó tres pepas entonces, ustedes pueden eh, pues, utilizar ese tiempo de productividad en otras cosas, quitarse las uñas, sacarse los mocos o trabajar en cosas que quieran. La verdad, lo pueden hacer en lo que quieran. Eh, pero la idea es que le damos juntos y todo bien. <ríe> bueno, eh, que me vuelvan el dinero. ¿Por qué? Alex, ¿por qué quieres devolución? Porque ya está <ríe> porque ya está asegurado la, la, la no. Reparación después de las calificaciones oficiales del departamento de la verdad para el Juiz El Ministerio de la Verdad. Clecle, <ríe> cle, hurra. ¡Ay, linda Ana! Eh, bueno, ¿cómo va la serie de escenas de soledad? Hoy que ya empezaron a filmar, ¿sí? wow, Ay, ojalá yo fuera un influencer bien famoso. Y Netflix me dijera: Hola, Luismi, ¿quieres venir al set a ver cómo está la grabación de escenas de... Ay, eso me encantaría, padre. Imagínate, qué cosa de locos. Les haría un blog, por supuesto, cómo no. Si quieren que yo sea más famosa, pues hablen de mí, a sus compañeros, a sus amigos, pásenle mis videos, cuéntenle del CLE, invítenle, unas cosas que tenemos pensadas para este año, este año es que puedan tener beneficios y si, si sugieren a alguien, ¿cierto? Es muy difícil, pues si hacen como es que recomendado, ¿cierto? Alguien dice, ay, vine por, por Alex, entonces Alex tiene un descuento, eh, pero es que es muy difícil. Pues es que el, el departamento de IT de la página se mantiene constante renovación, los echamos cada tres días, entonces no pueden hacer nada. <risa> Estaban buscando extras, yo tengo cara de quién, ¿por quién podría ser extra yo? Bueno, ¡ah! Listo, para este tenemos, tenemos planes, ¿sí? ¡Ah! ¿Viole, cómo así? No sabía. <risa> Esta, este va a ser el botón oficial de Viole, o sea, cada vez que Viole saque un dato que yo alguna vez dije y ahora no me acuerdo, eh, entonces pongo esto <risa> bueno eh, Marco ya escogió la voz número 3 para la lectura inaugural de la primera página de 1984 de George Orwell eh, ya casi lo vamos a hacer todavía nos faltan 20, el más usado por ahí eh, nos faltan todavía 20 minutos de en vivo entonces todavía no va a leer la primera página sino que les voy a contar de algunas cosas muy importantes y es de los cambios del clésico sí, okay. que eh, quiero que también me cuente cómo les parecido los cambios y toda la cosa, pero lo primero es, obviamente, que cambiamos nuestra plataforma de chat eh, para, de, de Telegram, de, de WhatsApp a Telegram. ¿Por qué? Pues porque Telegram es más seguro, en teoría, es más seguro, eh, y también tiene más funciones. Eh, también es un espacio eh, muy interesante una plataforma o una aplicación muy interesante eh, y muy popular en este tipo de, de discusiones y o okay, qué, este tipo de, tipo de grupos. Entonces, nos encanta el cambio. Hasta ahora todo va muy bien. En realidad, el único cambio difícil, creo yo, que hemos tenido es el historial de los chats. Pero ustedes ya saben que cuando acaba el clay se cierra el grupo, a ustedes les llega, una, les llega una, un archivo donde pueden tener todo el chat en la carpeta de donde compartimos siempre toda la información del crédito, las gracias, todas las historias, todos los archivos, todo está ahí, entonces bueno, ha estado bien, ¿cómo te unes Ana? Eh, ay, ¿cómo así? Ana, eh, Ana, quiero decirte algo, voy a ser sincero contigo, la verdad, eh, ¿tú estás inscrito al crédito? O sea, puede que sí, <ríe> lo que pasa es que no me acuerdo de todo el mundo, hay una Ana, eh, que es la de España, Ana, no sé si eres tú, <risa> pero si tú ya estás inscrita al CLE eh, y te, eh, te dio a haber llegado un correo hoy con el enlace, sí o okay, qué, con el enlace de eh, Telegram, ¿cierto? Si no te ha llegado, por favor, respóndeme a alguno de los correos o si no puedes acceder porque algunas personas han tenido problemas de eso, eso es una de las cosas que queremos resolver. El problema de es que hay gente que no puede unirse al grupo, pues eh, me respondes ese correo y yo te mando... Eh, la invitación directa. Listo, Ana. Qué pena contigo, que es que a veces no reconozco aquí el nombre de las personas por el nombre que tienen en la cuenta de Google. Entonces, bueno, eh, amo el feature para poner spoilers en el Telegram y que se tapen todos. Uy, sí, ese es bueno, pero eh, la curiosidad mata al gato, Parce. Eso sí es claro. Bueno, estamos a punto de superar los likes por las personas conectadas. Entonces... Eh, ah, ya lo superamos, lastimosamente no fue por un like nuevo, sino porque alguien se fue <ríe> pero bueno, entonces otra cosa que les quiero enviar y con esto terminamos eh, antes de pasar a a la lectura inaugural es que les voy a enviar el documento de los términos y condiciones del CLE la verdad es un documento muy sencillo y nos tocó crearlo porque nada, como por ser claros en algunas cosas que ustedes ya saben Pueden abrirlo ahí. Ah, bien, bien, ve que ya lo leyó. A ver qué dice Michael. Más seguro por culpa de Telegram y el grupo del ex gobernador de Puerto Rico se formó una pelotera. Hasta lo hicieron de... ¡Ja! ja! ¿En serio? Increíble. Me hiciste pensar, en... se formó la pelotera en el barrio que yo no estaba. Una chimba de tema de Navidad en Colombia. Bueno. El documento de los términos y condiciones lo pueden ver en todos los pies de página de los correos del CLE, se los enviamos en todos lado. es muy importante que lo lean, gracias Becky por haberlo leído, en la mano el que ya lo leyó. La verdad no es nada nuevo, es el asunto de la protección de su información, eh, de la política de privacidad, que no está acá, pero muchas gracias a Marta, si estás todavía conectada Marta, muchas gracias por una chica que se, conectó, que se inscribió al CLE por primera vez, y me, es abogada y me dio una gran sugerencia de poner los términos y condiciones y eh, la política de privacidad. Ustedes saben que no usamos su imagen ni sus datos para nada, que no sea consentido. Eh, entonces, por ejemplo, hay, hay un apartado sobre eso. También está, sí, que no pueden compartir absolutamente nada, ni videos, ni grabaciones, ni material adicional, nada. Por favor, respetémonos, respetémonos eh, la privacidad, eh, los, la, el material que hacemos con tanto cariño para las personas que pagaron por él. Entonces, no me parece justo que personas que no hayan pagado por un material lo accedan. Ojalá todo el mundo pudiera acceder a ese material. Hacemos lo posible para que en los videos, por ejemplo, demos información parecida. O, por ejemplo, también hemos pensado en crear, eh, en, en abrir al público este material una vez acaba el CLE, pero nos crea dificultades. La verdad, la vida no es tan fácil como uno quiere. <risa> eh, pero pero bueno, eh, ¿qué más hay? Bueno, que, que, que los echamos y cumplen con las normas, obviamente. Eh, y hasta cuándo están eh, los datos de, de, del CLE, por supuesto, para que lo usen. Después de mucho estudio nos hemos dado cuenta de que en realidad la gente después de un tiempo no accede a las grabaciones de nada del CLE, entonces no les va a afectar muchísimo eso. Y nada, eso es todo amigos. Esperamos no a agregar más condiciones eh, para para que no tengamos problemas, ¿sí o qué? O sea, uno ya sabe cómo compartir, uno ya sabe cómo comportarse, ¿sí o qué? Uno sabe que debe respetar a la gente, uno sabe que debe quererla, comprenderla, ¿cierto? No hacer al otro no quiere que le hagan a uno, ¿sí o qué? Entonces, básico, es básico. En realidad, portémonos bien, ¿sí o qué? Bien. Bueno, todo el mundo lo leyeron, qué lindo. Muchísimas gracias por haberlo leído, por comprenderlo, por protegerlo, por hacer que se cumpla. La verdad, es para el bienestar de todos. Como vieron, no es nada del otro mundo, no nada para asustarse, pero es bueno siempre dejar las cosas en escrito. Eh, y les prometemos que no seremos como el Ministerio de la Verdad de 1984 que andaremos cambiando este documento a nuestro albedrío, no lo haremos, si no entienden el chiste, pues empiezan a leer el libro, <risa> sino que será un documento serio, estático y solamente agregaremos o modificaremos cosas a medida que lo vamos viendo necesario, por supuesto no para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio de ustedes y de todos, por supuesto, de nosotros. Pero, ah. bueno, a mí, ah. ¡Eso! Ahora sí, vamos a empezar una sacudita para que empecemos con la lectura, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, alguna pregunta que tengan dudas para inscribirse al CLE? Eh, recuerden que solo lo pueden hacer hasta los próximos tres días, cuatro días, hasta el jueves máximo. Eh, si quieren inscribirse, es muy sencillo, pueden hacerlo en este enlace. Está ahí atado, arribita del chat. De todas maneras, se los voy a volver a enviar para que se unan. Eh, de Luis, mi cómo mezclas en vivo, obvio, o sea, estamos mejorando, aquí ah, manejando ahí el nivel. <ríe> eh, entonces, eh, pueden inscribirse, supremamente bienvenidos todos, si no es a esta versión, es a las próximas. Recuerden que, aparte de 1984 de febrero, vamos a estar leyendo con Violet, Be Love" de Tony Morrison. En marzo vamos a leer con Viole, Paros en la boca y otros cuentos de Samantha Schwebling. Y conmigo vamos a leer El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. En abril conmigo vamos a leer, creo, así, ah, eh, el, el, can, el Canto de las Montañas, eh, de una escritora vietnamita. Y con Viole vamos a leer La Mano Izquierda de la Oscuridad, de Úrsula Caleguín. En mayo vamos a leer Persepolis, una novela gráfica con Viole, creo que es Persepolis, Persepolis sí eh, y luego conmigo vamos a leer el Walden y en junio conmigo vamos a leer Cumbres Borrascosas, mientras que con Viole vamos a leer a Virginia Woolf con el Alfaro muy buenas lecturas, increíble que me haya acordado de todas las cosas de locos, también habrá un Express por allá en junio eh, eh, va a estar relacionado con la lectura de Julio, que es eh, la de Julio, sí o okay, entiendo la de Julio Cortázar. Rayuela Vamos a leer Rayuela en julio eh, conmigo y con Viola Vamos a leer la campana de cristal de Silvia Plath Entonces, vienen lecturas muy buenas. Pueden leerlos, unirse cuando quieran. María Esther, cheer, cheering. El below. <risa> Entonces, genial. Sí o okay. qué. Marco, llegó tu hora. Llegó el momento de. En julio, eh, eh, Rayuela de Cortázar y la campana de Cristal. Y en agosto, todavía no lo hemos definido, ni digo los meses posteriores, eso lo definiremos cuando se acabe el semestre. Pues cuando nos acerquemos a las fechas sí o okay? qué. Creo que no nos queda nada más. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Recuerden inscribirse y recuerden que pueden apoyar a este canal para que sigamos divirtiéndonos, teniendo momentos divertidos, llamadas seguir mejorando los equipos, les prometo que el próximo equipo será tan serio o no, como ustedes quieran, <ríe> será de joda o no joda, eh, como este, que es de joda y no joda, <ríe> eh, entonces si quieren, si tienen y si les nace el Cora, apoyar económicamente a, a este canal con un eh, super gracias, o con un sticker en esta transmisión, antes de se que se acabe lo pueden hacer, muchísimas gracias a a Sandra por haberlo hecho y muchísimas gracias también a Marco eh, por haberlo hecho y por elegir en qué efecto quiere que lea la primera página del libro. Ustedes pueden subyugar mi voluntad con sus aportes. Por supuesto, nada que afecte mi integridad física o moral. <ríe> si quieren que haga algo, si quieren que cuente cualquier cosa, casi cualquier cosa, muestre casi cualquier cosa que okay, lo que sea, les di un saludo especial, eh, pueden eh, puede mandar un super gracias eh, y todo. Depende del tamaño de su aporte, será el tamaño de lo que muestre o diga. <risa> Ahí les dejo. <risa> bueno, eh, empezamos con la lectura ya. Sí, okay, va, voy a repasar mis notas a ver si algo se me queda. Nada, términos y condiciones, ya hablamos del cambio de Telegram, de las actividades que tenemos, los temas de los que vamos a hablar, cómo vamos a leer el libro. Eh, nada, estamos melos, ¿sí o okay. Bueno, hora de empezar. Vamos a poner entonces eh, el efecto pagado y patrocinado por el señor Marco Andrés Arenas. Marco, eh, espero que sigas eh, recomendando estos efectos y todo, pero no más restaurantes, Marco, por favor, lo tuyo no es recomendar, <ríe> ¿me que sí, Marco? Ay, por cierto, si sí, por ahí sigue Alex, Alex, muchas gracias por haber recomendado a Marco y a Caro, ese gran restaurante español en el que comimos en Bogotá hace como dos semanas, fue muy lindo verte, Marco, muy lindo ver a Caro, a Sorga también, haber conversado, haber comido, eh, yo sé que yo comí más que ustedes, pero era porque ustedes ya habían comido, <ríe> Pero está muy rico, está demasiado bueno, todo está delicioso, el vino está muy bueno. Así que, Alex, eh, eh, eres, eh, el, eres el, ya sabes que eres el delegado de, de Bogotá para organizar las rifas y espectáculos, eh, y por supuesto se, te sigues posicionando. El medio metro de tapas es genial, es muy bueno. El medio metro de tapas fue lo que pedimos a Alex y estuvo delicioso. Bueno, eh, tomo ahorita vista para empezar, para invitar a mi amiga de Alvin y de la, las ardillas a leer la primera página de 1984 de George Orwell, auspiciado en este efecto por el señor Marco Andrés Arenas. ¿Todos listos? Por favor, pónganle un emoji, el emoji de preferencia, pueden ser un librito, sí o okay, qué, hay, como para que sea, diciendo, hoy tengo el libro en mi mano, podemos empezar a leer, sí o okay. qué. Así ustedes me hacen saber que tienen en la mano y todo. ¿Hay planes para ir a la Filbo? Sí, Michael, voy a ir este año. Voy a ir a la Filbo este año. Estoy eh, haciendo una gran estrategia para... Me co... Acepté una tarjeta de crédito, que es con millas. Eh, entonces, si compro cierto dinero con las millas, pues con esa tarjeta me dan millas. Entonces, me estoy yendo para los supermercados a decirle a la gente, señora, yo le pago con mi tarjeta, eh, y se me da el efectivo <risa> y muchas otras estrategias para poder llegar al tope de consumo y que me puedan dar unas millas para ajustarla con mis millas y para obviamente con sus aportes económicos que hacen en este canal todo eso se va, mi vida es el clay mi vida es el estante literario así que todo lo que recibo acá básicamente lo gasto acá entonces todos esos aportes también serán para poder irme ir a la filbo, esa es la idea que este año me pueda ir a la filbo eh, ah, no, perdón, me estoy equivocando, es que la Filbo. Bueno, a la Filbo, Bogotá, no sé si voy a ir. Qué hueva, me equivoqué. Lo que voy a ir es a la Filbo, Guadalajara, a México, en noviembre. Por Dios, bueno, a la Filbo creo que voy a ir. Es que estoy viendo si voy a ir al Estereo picnic también, no sé. Creo que no coinciden las fechas, entonces no me da tanto nivel. Pero sería bueno ir a la Filbo, ojalá me invitara alguna alguna pirulina organización y me pagara el viaje a Bogotá, pero no, eh, hasta entonces no lo sé, pero sí, neta, neta, la neta que sí, Becky voy a ir a la FIL Guadalajara en noviembre, eh, voy a estar obviamente allá y estaré eh, unas dos semanas, yo creo, la idea es ir a la FIL Guadalajara y cerrar el CLE desde allá, eh, ustedes saben que el eh, tradicionalmente siempre lo cerramos con una eh, reunión semipresencial, presencial entonces estaré en México para el primero segundo fin de semana de diciembre así que espero estar dos o tres semanas en México dice Violeta que se va a enfermar qué mal claro se va a enfermar después de estar conmigo comiendo mucha comida mexicana y muchos dulces mexicanos Violeta muchas gracias por por por esa expresión de amor y decir me voy a ir Olín contigo y comeré hasta ruine hasta los huesos de las eh, de las excavaciones <ríe> como el que me hice esta mañana. Bueno, a ver igual por celular tienes mi casita, obvio, Becky, oh, voy a intentar ir a todo lo posible. Eh, así que genial a Filbo de 18 de abril al 2 de mayo. No coincide con el estereopicnic. La verdad no sé si hoy el estereopicnic o voy a a la Filbo. No lo sé. Bueno, en fin, eh, perdón, no, no, no. ahora sí, Marco, vamos a empezar a leer el libro con la voz de Alvin y las ardillas, ya hay varios pusieron pues, que tienen el libro en la mano, entonces vamos a darle a la voz Nos vamos acercando a la voz en cuestión Cada vez más cerca de la voz Llegamos a la voz Empezamos con la lectura inaugural de 1984 de George Orwell, lectura elegida para el CLE de este mes. Como siempre y es tradicional, en este CLE, en el envío inaugural, yo leo la primera página del libro. Entonces, voy a empezar. Bueno, 1984 de George Orwell, epílogo de Thomas Pinchon. Traducción de Miguel Temprano García. Título original 1984, Primera parte. Capítulo 1. Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar al desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no bastante rápido para impedir que se le colara tras el un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo olía a colerdías y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba solo una cara enorme de más de un metro de ancho. El rostro de un hombre de unos 45 años, con un espeso bigote negro y facciones tostas y apuestas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de coger el ascensor. Raras veces funcionaba y en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas. Era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del lobby. El apartamento estaba en el séptimo. Oiga, ahí va una pregunta para el cuiscle. Y Winston, que tenía 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho, subió despacio parándose a descansar varias veces. En cada rellano, enfrente del hueco del ascensor, el cuartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. El hermano mayor, de la ti, decía el eslogan al pie. Dentro del apartamento, una voz pastosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la, re con la producción de hierro en lingotes. La voz procedía de una placa oblonga de metal parecida a un espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco. Aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, la, la, pan, la telepantalla lo llamaban, podía atenuarse pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana. Una pequeña figura y frágil cuya delgadeza sentó el mono azul del uniforme del partido. Su cabello era rubio. Y tenía en el rostro robicundo y con la piel curtida por el tosco jabón. Las hojas de afeitar embotadas y el frío del invierno que acababa de concluir. ¡Ah! <risa> Vamos a ver hasta ahí porque... Ya me estaba dando cuenta de que estaban hablando en el chat. Y me desconcentraba demasiado. No podía, me, me equivocaría en decir verdad? No entendí nada de lo que le ya solamente entendí. Eh, pero no me hagas con esta voz, Marco, ¿qué hiciste? Todo es culpa de Marco. Quejas con Marco, Marco, tengo mucho que quejarme de ti. Primero el restaurante, luego esta voz, ¿qué será después? <ríe> Ay, Marco, tengo un regalo para ti. Te dije que te iba a enviar un libro, Véalo, está por allá. Aquí está. Lo puse visible para enviártelo esta semana. Ahí está Marco, con mucho amor. Eh, haces cosas difíciles para mí. Me pones en situaciones complicadas, pero aún así te envío libro. <ríe> bueno, vamos a cambiar la voz... Se acabó la bachafita. ¡Eso! Muy bien. Vea, vea, ya. Casi que no acabamos con esa monja. ¡Por Dios, qué locura! Bueno, oficialmente está inaugurado el CLEM 1984. Yo en tres semanas. Estaremos leyendo esta fantástica obra, Un clásico de la literatura, una histopía. Eh, que les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se han inscrito. Eh, Esperamos disfrutar muchísimo este libro con ustedes, esperamos que podamos leerlo de la mejor manera, explorarlo a fondo, sean muy juiciosos con la meta, lean todos los días, no se atrasen, comenten en el grupo, compartan sus impresiones, que eso es lo que va a hacer rico este CLE, que ustedes estén activos, que nosotros estemos también con ustedes para ayudarlos y para que podamos avanzar bastante juntos en la lectura. Se cumple ya mismo en 3, 2, 1, la hora de la transmisión. Una hora aquí transmitiendo. Ha sido un gran envío. Muchas gracias, Viol. Un aplauso. Un aplauso. Ay, una risa. Me es que PUBG. No me gusta tanto eso. Me gusta más este. Bueno, la idea es que empecemos a darle usos a esto, sí o okay. qué. Si lo, lo logro hackear, le pondré más cosas. Pero ya sabemos que cuando Viole salga con un dato que yo di alguna vez y que no me acuerdo, este es el sonido oficial de Viole. El sonido oficial del Pari es este. Claro, cómo no. Eh, me gusta más este aplauso que este. ¿Me gusta más anterior. Eh, está este, pero un poco violento. No sé para qué lo voy a usar, pero bueno. Eh, y este que me encanta, eh, yo creo que también lo utilizaré muchísimo. Eh, cuando haga un chiste malo. O sea, a ah, mí Creo que es indispensable que vaya acompañado de esta cara. Lo, se llama Dean, en el ejemplo se llama en, el, en la tarjeta de sonidos dice Dean eh, pero yo lo voy a llamar el Po <ríe> ¿por qué? a ver elijan el Po, el Edgar o el Alan porque claramente es un cuervo entonces puede llamarse el Po, el Edgar o el Alan elijan el Po, <ríe> yo también voto por el Po el Po, bueno eh, eh, fue divertido hoy, gracias a Jay. Jay, Jay, Jay gracias a ti por estar. Eh, un saludito muy especial. La música está genial, sí o que está genialísima. Eh, no te apures de las reuniones, saldrán varios incidentales. Ah, bueno, la verdad, eh, no me suena poner estas cosas a funcionar en las reuniones. Porque no, no, se forma una guachafita y no quiero. Pero los amigos, sí, eh, Naruto, no, es el po. Michael, es porque es un cuervo. Y Narito, yo no lo conozco. Andrea, eh, gracias. Qué rico tenerte aquí, André. Un saludo. No sé si estás inscrita al CLE, pero si te llama la atención inscríbete al CLE, bienvenida. El enlace está ahí. El CLE es el club de lectura estante. Le 84. Intentaré tragar, pero no lo logré la risa. Gracias por el estrés. Ah, de nada, Marisol. Ustedes ya saben que una de las cosas que más... La, el CLE en realidad es un espacio para que aprendamos. Para que leamos en serio los libros. Porque me he dado cuenta, me han dicho por ahí los cuervos malignos <ríe> que en algunos clubes no leen el libro o no comentan sobre el libro, no sé. Pero en el CLE no es así, en el CLE leemos el libro y comentamos el libro, ¿sí o qué? Eh, pero una cosa que a mí me gusta mucho del CLE también es que sea un espacio para que nos divirtamos. Para que cuando acaba la reunión seamos muy felices, estemos desestresados, porque a mí me pasa, yo ya les he dicho mil veces, a veces que yo estoy que, eh, mejor dicho, <risa> y, y, y me conecto al clip Para hablar con ustedes y me ponen de muy buen ánimo Entonces, A mí me alegra mucho que ustedes también Les pase lo mismo Nos vamos a acordar, sale un cuervo insultando a Naruto Ah, es que yo no me veo Naruto Lo único que sé de Naruto es que corre así <risa> okay. Bueno, mis queridísimos No los use, sino que podrá salir Algunos sonidos, claro, con permiso de las personas eh, Bueno, pues no sé Depende de todos, la verdad eh, hay que leer, así ah, que gracias Marco Bueno, un saludo, un abrazo grandísimo a todos ustedes uh, Gracias por estar acá, gracias por acompañarme La verdad no aguantaría una hora aquí hablando solo Son ustedes los que hacen posible esas transmisiones Los que me acompañan a reírme, a que disfrutemos un abrazo especial, nuevamente agradecimiento a, a Marco y a, y a Sandra, por supuesto, sobre todo a Sandra, que no puso las cosas que nos puso Marco. <ríe> ya, Marco, a ti también, la verdad, gran, gran eh, sugerencia de haber leído el libro así, muchacho, graciosísimo. Entonces, Marco, muchas gracias por tu aporte. A Sandra también, muchísimas gracias por su aporte. Como saben, todo esto va para acá, va para mejorar los equipos, la experiencia del CLE para que yo pueda ser tranquilo y poder seguir creando contenido para ustedes, así que si alguno de ustedes se divirtió especialmente el día de hoy, se rió, se desestresó lo que sea, y te, le sobra por ahí algún billete de un millón <risa> pues lo puede hacer, puede hacer una, un aporte al CLE eh, y al estante literario en este en vivo eh, eso es todo, mis queridos lectores. Nos vemos en el chat. Si alguien no ha tenido problemas para entrar al grupo, envíeme un correo. Gracias, Marco, eh, eh, Michael, por tus eh, buenos deseos. Gracias a ti por estar. Un abrazo especial. Espero tenerte de nuevo en el CLE. Eh, nos vemos pronto. Lau, chao Marco. Bye. Un abrazo. Buena lección. Yeah.